Reinarás Este es el grito Que ardiente exhala nuestra fe Tú reinarás Oh Rey bendito Pues tú dijiste reinaré Reine Jesús por siempre Reine en su corazón, en nuestra paz.